ni me acuerdo con el nombre. que... Luigi. Luigi. Sonic. Arrancamos despacito, ¿no? Sonic. Eh, Lara Croft, Tomb Raider. Lara Croft. Kirby. Kirby Eh. ¡Ay! Fox Eh. Fox de Star. de Star Fox Eh. ¿Fox era ¿eh, que se llama? ¿De Star Fox? De Star Fox Fox McCloud Bueno, Fox, pero se llama Fox Yo me. el punto me lo doy Eh. Hitman, el agente 47 La 47, agente 47 eh. bueno eh... ¡Ay! El pirata barba negra. ¿Qué es eso? Ah, de Monkey Island. Bueno, ni puta idea. O sea, mi hermano ha no jugado ese juego, yo nunca lo jugué. Eh... ¿Cuántos llevo? 6 y cuántos... Ya le reúno. Eh... Rayman, Raymond, Rayman. Rayman. Bueno, Rayman. Bueno, vamos. 7 de 8 Ah, lo sabía. Este de. ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡Ah! De, de... Este es de Kingdom ¿no? ¿De King and Her? ¿Puede ser? ¡Ah! ¿Cómo se llama este. Este zorro del desierto? Eh. Y a McGregor, cualquiera, ¿verdad? ¿no? Ah, no me acuerdo. ¡Zora! ¡Ah! ¡Zora! ¡Zora! Encima era muy fácil el nombre, no! ¡El dragón púrpura! ¿Qué sé yo cómo se llama este? Spyro, ah, Spyro, lo, sabes que lo había escuchado, lo había escuchado, bueno, clavón púrpura, que que sea. ¿Eh? Este no lo he jugado nunca, este, este, este, ¿qué se es está derraciando, amigo? Eh, eh, eh, eh, el oso, el oso con pájaro. Banjo y Kazui. Ah, ok no lo escuché nunca. Eh, Mega, Mega Man. Megaman ¿Por qué me tiraste uno? El de... Ay, el de... Viejo, el viejo con el, con el... Con el bat Trevor Phillips Bueno, Trevor... El viejo con el bat El de... El, el de... El, el, el caballero del caballo con pelo largo Príncipe bueno, este es el principio, ese es yo, el, es el, es el hijo de puta? Eh, Metroid, eh, Metroid, ¿cómo se llama la de Metroid? Eh... Samus Samus de Metroid, yo me doy el punto, 9. uf, nueve y quince turbio, está duro esto Samus Aran Bueno, Samus Eh... el Crash Bandicop. Crash Bandicoot Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos Voy 10, 10, 16, malísimo. Güey. Arranqué para, para el Lorto. Eh, Donkey Kong. Donkey Kong. Eh, Master Chief. No, Master Chief. Eh, Master Chief, eh, el jefe maestro, el de Halo. Master Chief. Eh, Nathan, eh... ¿Qué sé yo? Eh, Nathan Drake, eh, Nathan Drake. Bueno, bueno, Nathan, Nathan, bueno, Nathan bueno, bueno, bueno, bueno, vale, vale vale. Yo me lo doy el punto, eh, 13, 13, yo me lo doy Eh, Koopa, Brucer ¿cómo es? Es que te le ponen varios nombres Bowser Bueno, viste, Koopa, yo lo conocía como Koopa prácticamente. Eh, eh, Ryu Ryu Pac-Man pacman Eh, Link. Link. Ah, ah. ¿cómo se puto. este puto... eh, eh Snake. Snake, Snake, Snake, Snake Solid Snake Snake bueno, Solid Snake, es lo mismo, Yo me lo me eh, eh, el punto, 18 The Witcher, eh, ¿cómo se llama esto? Y era de Rivia Geralt de Rivia, la puta madre Bueno, pero de, de, era de The Witcher Bueno, no importa, esta no, la paso porque le dije The Witcher Ah, Steve, ¿Steve y este era? ¿Steve? ¿De Minecraft? ¿Puede ser? Steve. Vamos, es que mi hijo me rompe tanto los huevos con Minecraft Este de Final Fantasy, ¿no? El chico con la espada que es más grande que él. Cloud Strife ¿no? Ah, este de Assassin's Creed, pero ahí son varios. ¿Este cuál es? ¿Cuál es este? Eh, solo Kane, no, Kain, que ver. Echio Auditore e Echio, claro. Sí, lo, lo peor de todo es que yo vendí esta figura un montón de veces. El eh, eh, Gremlin con hepatitis Ratchet y Clank Ah eh, bueno... Me tiraste dos nombres, este era uno, eh, me tiraste dos nombres F eh, no, este No, este... Es Gear, no sé cuánto mierda... No, no tiene ni puta idea No, este me está haciendo muy mal, amigo Marcus Fenix Gear War, claro Este es un juego nuevo, ¿no? Este me parece que lo vi y lo quería jugar No sé quién se lo vi que estaba jugando Creo que estaba jugando Patecetamorra Creo que estaba jugando este juego Ajá, Horizon Lo estaba viendo, está muy bueno el juego Pero no iba a saber nunca el nombre eh, eh, ¿Esta es la Valentine? Sí, eh, Jill Valentine eh, Bueno, justo, mira, le pongo pausa y aparece ahí Jill Valentine Jill vale. Valentine, yo me lo doy, yo me lo doy Ya, ya vengo muy mal, así que yo, 20 puntos 20 puntos de 32, 12 abajo, amigo, 12 abajo. Esta es muy fácil. Eh, me hace difícil. ni siquiera decirlo, no la vamos a ni decir porque ya sabemos quién es. Eh, está Chun-Li también. 22, 22. Chun-Li. Eh, Duke Nuken. Duke Nukem. Duke Nukem. Ah, eh, este es eh, Freeman, eh, pero no es Morgan Freeman, es eh, Freeman, eh, ¿cómo se llama esta? Pues, Morgan, no. Algo sí, es, pero Freeman, Freeman, Freeman. De Half-Life. Gordon Freeman. Ah, ahí está Gordon Freeman, no es Morgan Freeman, pero bueno, era Freeman, eh, Ya me lo doy, 24, 24. Man. Eh, la pitch. La princesa Peach. La princesa... ¿Cómo? Eh... Bayoneta. Bayoneta. Eh... También lo quiero jugar, nunca lo he jugado. Eh... Raiden. Raiden. es eh, eh, que eh, eh, el bonito de lana que venden todos los puestos de, de, de eventos cada vez que veas así unos puestos de, de eventos que te lo hacen así todo con, con lana, eh, es el monito, eh. el monito de lana Sackboy Ah, eh, que es eso? el fuckboy, fuckboy Eh, Crane, eh, qué es eso? Joel Miller Ah, es que nunca lo jugué el juego <risa> Eh. Ah, eh, ¿cómo se llama este David McCray? Eh. David Cry... ¿cómo se llama este chabón? Eh, eh, Dante, ¿puede ser? Dante. Vamos, sí. Una Iña ahí, eh. 28, 28, 28, 42. Malísimo. Eh, ah, nunca lo jugué este juego. Eh, eh. Eh. La chica de la cabeza amarilla... Tracer. Eh, ¿Cómo se llama este de... Ay, ¿Cómo se llama este juego? Scott? No, la no hay que ver Rain? No Sam Fisher Sam Fisher Eh, bueno, pero es Splinter Cell, pero no, no me acuerdo el nombre eh, el japonés que miraba la luna ¿Qué show? Río Ryo Hazuki Ah, bueno, Ryo Hazuki El negro del GTA del meme Carl CJ Johnson Eh, CJ, ahí está, era CJ eh, no me, lo, no, me, no me lo puedo dar, no me lo puedo dar eh, este que se parece al de Game of Thrones Que anda con un feto en la mano Sam eh, eh, buena es eh. eh, Tony Hawk Tony Hawk Vamos, por fin una 20, 29 de cuánto? Deprimente lo mío, de 28 De 48 <coughs> Perdón <coughs> Eh, Kratos Gratos. Eh, la chica. que no tenía padre. Ellie Williams. Eh, bueno, es. El cubo rojo. Meat Boy. Meat Boy. El hombre. El, el, el chico carne. ¿Chico carne se llama? Scorpio. Scorpio. Eh, esta la la, la la bruja ay que fue rey de tendencia el año pasado cómo se llama esta la bruja esta de Resident Evil que no es Resident Evil es Resident Evil pero no es Resident Evil eh, la cachonda de la, de, del culo nalgona la nalgona Lady bueno esa era, no me acordaba el nombre perdón eh, Bomberman Bomberman 32 354 no, no, no eh, M Bison M. Bison o Vega, porque esto puede cambiar, depende de dónde estabas, si vos estabas en Japón se llamaba, eh, creo que se llamaba Vega, pero si vos estabas en, en, en Estados Unidos, no, o era al revés, si vos estabas en Estados Unidos se llamaba M. Bison, ah, M., en Estados Unidos era M. Bison y en Japón era Vega, porque eh, querían ponerle a, a M. Bison, le quería poner al, al boxeador de Street Fighter, pero si lo ponían se podía dar a entender que era estaban hablando de Mike Tyson, entonces, para, para, para no tener bardo, los cambiaron el nombre en Estados Unidos para que se llame Bison, se llama eh, eh, este, y el otro se llame Vega. Y lo cambiaron, por ese, por ese motivo lo cambiaron, para que no haya bardo con el boxeador eh, Mike Tyson. Por ese bardo lo cambiaron. <coughs> Tirando datos. Bison ¿Me lo di el punto? No, no. Punto Eh, colitas. Yo lo conocí como colitas. Tales. Bueno, colitas, tails, es lo mismo. El, eh, ah, este, de. este, ¿cómo se llama? Este. Ay Dios, encima lo teníamos la figura, eh, la, la vendimos, eh, La vendimos re regalada, estaba muy barata cuando la vendimos. ¿Cómo se llama este culiado? Eh, ay, Dios, me olvidé el nombre. Sifiro, zafiro, Sífiro, Sifiro, puede ser. Céfiro Céfiro, bueno, el otro me mandó Céfiro, Céfiro No, no, no, Céfiri, Cephi. Céfiro me, me, me confunde, el otro no, no, no. no ayuda en nada, ¿eh? no ayuda en nada Céfiro, Céfiro, vamos, oh, vale, vale ¿eh? eh, Zelda Zelda Vamos Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh La prima hermana de Chuli. Sumi, no, o sea. eh, vidus, eh, chubi, chubi, 2b, bueno, 2b, bueno, cuando yo lo digo en español, vuelvo a decir en inglés, cuando yo lo digo en inglés, vuelvo a decir español, tampoco me cagué en la vida, hijo de puta, eh, 37, vamos, sirve, eh, ay, este el otro día lo estuvo jugando 8. ¿Cómo se llama este juego? Este juego? Cabeza de vaca. Yo fluyo. El caballero. El caballero. Vale. Bueno. Eh, el mongol. Ganondorf. Bueno, estaba cerca. Ganondorf, mongol. Eh, el Pokémon este, el, el dragón... Eh, el, eh, Charmander. Charmander o no, Charizard. A ver. Eh, Charizard o Charmander. Eh, creo que es... Eh, eh, algo así, puede ser el bueno, a ver, ¿Cómo es el que se llama el hijo puta este Charizard Charizard, vamos lo, lo, lo sabía, eh Lo sabía, lo sabía Pokémon Ghost, bueno lo ponen ahí, toma Eh el de la arena hace el tiempo eh, El príncipe C C Caspian Eh no Caspian no, ese de ese de Bueno eh, El de el de mmm príncipe de Persia, el príncipe Caspian, el príncipe. Bueno, bueno, bueno, se entiende. Yo le dije príncipe, listo. No, no sé si me confundí con el, con el, con el de eh, los cuentos de Narnia, eh. No sé si el de cuentos de Narnia, pero bueno, el príncipe, listo, el príncipe de Persia, listo, a la verga, que ya como el príncipe o el Enzo Francesco, el león Napoleón. León Kennedy. Bueno, León. Eh, eh, eh, el amigo del padrino eh, que estaba en GTA, eh, eh, el, que, el que cuenta el, el dinero. Ese. Michael de Santa. Bueno, ese. Eh, eh, este, este era Rain, ¿no? Uh, no, Rain, uh, Rain, no sé cuánto. Eh... Raiden. Bueno, Raiden Bueno, bueno, Raiden Yo me lo doy, eh, yo, yo sabía, Rain, eh, Raiden Es lo mismo, es lo mismo eh, Es lo mismo, 41 41 67 Eh Skeleton eh, Kai Knight Sir Daniel Fortescue Bueno Qué lindo nombre, hijo de puta ¿Cómo se llama este? El Resident Evil El, el, el que tiene buenas botas Nemesis Némesis. ahí estaba la puta madre, no me puedo acordar el nombre, no me puedo acordar el nombre Nemesis Era muy conocida, pero tiene buenas botas, A veces no te lo quitaron ahí Bueno, no, no me lo puedo acordar el nombre. Ahora ¿vale? no me lo puedo acordar. Jim. Jim. Es muy buen juego, eh. Muy buen juego. Eh. el eh, el eh, el primo retrasado de Alvin y sus ardillas. Conker. Bueno, Conker. Eh, el el primo de Goku. Crono. Eh, Doom Eh, Doomguy. Doom Doomguy Bueno, bueno, bueno Doomguy, ¿viste? 42 Bueno, por fin avanzamos un 2 Seguro lo conoces El Pikachu Pikachu Eh, Snooker Snooker Snuggle. Algo así No había notado que tiene zapatillas de Lego, eh Mira vos. Cosa que me doy cuenta ahora. Knuckles. Knuckles, bueno, es Knuckles, bueno. Eh, bueno, se entendió, ¿no? 44, vamos. Eh. eh, eh también eh, estamos a full con el. con Sonic, eh. Eh, ¿cómo se llamaba? ¿El eh, malo de Sonic? El Koopa, pero de Sonic. Doctor Eggman. Ah, está bueno, Doctor Eggman. Eh, es el culpa de Sonic. Eh, el Creeper. Creeper. Eh, Zeus. Zeus. Eh, estaba Donkey Kong y estaba el Donkey Kong Ginny Neutron. Eh, ¿Cómo se llamaba este? Eh, El hijo bastardo de Donkey Kong, eh, Donkey Kong Jr., eh, Kongi Jr., que es se Diddy Kong, ah Diddy Kong, bueno, el hijo bastardo de, de, de Kong, el que no lo, no lo reconoció, pero después sí, pero no le puso el nombre Bueno, no me lo doy, está bien el, eh, el forastero que le gustaba romper carteles por ahí, porque él no los pagaba, entonces no le importaba John Marsdon, <ríe> El de Fallout eh, eh, El chico, todo bien Vault Boy <ríe> Verga Es Pepsi Man, si, sí, si, sí, si, sí. por fin uno, por fin uno me tiraste uno, uno que conozco 47 Pepsi Man Por román eh, La patata caliente ¿Por qué? Eh, un chocobo. Chocobo. Me acordé, nomás por tortilla Lambo, porque si no, no hay, no hay forma que me acuerde eso. Eh, eh, eh, eh, eh, Hades. Sagreo. Bueno, sagreo de Hades, hijo de puta. Ehh, Cuphead. Eh. Cophead. Ah, bueno, sí, Cuphead. Bueno, bueno, bueno, bueno. Uh, 49, vamos, que podemos llegar a los 50. Eh. Seferin, qué sé yo. Pit. Bueno, Pit. Eh, y vegetarianos. Big means. Ah, bueno, qué sé yo. Eh, eh, eh, el ninja negro. Ryu Hayabusa. Bueno, qué sé yo. es ninja, era ninja. Eh, eh, el hongo. El hongo feliz, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, toad. No, no es todo. Todas, bueno, todas, todas, to, to, to. 50, hemos llegado a 50, de 100, bueno, bueno, por lo menos llegamos a la mitad. Eh, sub-0: -cero. Sub-0: -cero. Eh, el electricista que arregla eh, eh, cosas eléctricas. Paul McGrath. Ah, bueno, es. Eh, el maestro de Ryu... Eh... Hey, ah, guay, que bebe. Eh, eh, eh, El mapache que le gustaba... El, el, el mapache que... Que... Que era medio... Era... Eh, quería ser nazi, pero no era nazi. Entonces se puso el gozo abajo diciendo, yo no soy nazi, pero soy medio nazi. Sly Cooper El duende que maltrataba a mascotas. Jack y Dax. Bueno, qué sé yo. Eh, eh, el oso de. El oso de.. ¿Cómo se es llama este juego? Eh, no, no me acuerdo. Freddy, Freddy Freddy, eh. Mira, si me acordaba, me acordaba, no me podía podido acordar. Freddy, la noche de Freddy. Es eh, blanca. Blanca. Eh, Warrio. Warrio. Warrio. Eh, eh. La bolita. Caballero. Meta Knight. Bueno, mira cómo era. Uff. El Capitán Olimar. Chico sí, Olimar. Si reconoces el este personaje, escribe su nombre en un comentario. Continúa poniendo Bueno, bueno, bueno, bueno 54 de 100 54 de 100 Hemos llegado a la mitad